Escucha al león rugir rugir rugir escucha al león rugir rugir rugir Escuchas a la lechuza ulular, olular, escucha a la lechuza ulular, olular, escuchas a la rana, se rebet, rebet. revet, escucha a la rana, se rebet, rebet. trevet. A las serpientes y se Escucha a las serpientes y se arci, Escucha Escuchas a las moscas zumbar, zumbar, zumbar. Escucha a las moscas zumbar, zumbar, zumbar. Escuchas al burro hacer jijajo, escucha al burro hacer jijajo, escuchas al ganso hacer glu glu glu, escucha al ganso hacer glu glu glu.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 La I en el iglú, I, iglú. La J en un jarrón, jarrón. La K en un gatito, ga gatito. La L en una hoja, o, hoja. La M está en un mono, mono, mono. La N en nariz, nariz. La O en un omelet, omelet. La P en un pay, pa, pay.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 Soy el otro no. Diddle, diddle, dam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 through.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 Sea que Marí va, que Marí que mar iba, donde sea que Marí el cordero también irá.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 Espero pacientemente, pacientemente, pacientemente. Espero pacientemente hasta que María apareció. Enrolla hacia arriba.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 ya canté mi ave, cantarás conmigo la próxima vez. N-O-P v w x y -I -Z. Ahora ya canté mi ABC Cantarás conmigo la próxima vez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 Pasilla.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 conejitos, salten, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten, salten Salten conejitos, salten y alto Mira a los conejitos durmiendo hasta mediodía Déjanos despertarlos con una alegre melodía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 El gato y el violín La vaca brincó sobre la luna El perro se rió de ver tal lasaña Y el plato huyó con la cuchara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 See...